Es una chocita Uy, Se mete uno Ya hace menos frío Que hay sillitas ah. Ay, pues, que no frío Una chocita No sé de quién es, pero bueno Es de Salinas por la nochecita es domingo, eh, pasó una cosa más o menos que el grupo, el padre eh, van para crucecitas en un bus, eh, cupo de 45 personas y había 27, entonces nos inscribieron. Igual perdimos como el, la paga en el hotel, en el hostal. Pero bueno, vamos para playa. En playa pasarán otras miles de cosas. Pero faltan. Un poco de días, como 8. Último día en Salinas. Nos vamos. O me voy, pues, más bien. Esto es un viaje de Juan David Escobar. Es que... ¿Cómo estás?